San Pedro Alcántara... ...todo San Pedro está aborcado aquí... ...en este sitio tan bonito... ...donde el sol también brilla... ...y se está disfrutando de un día de carnaval... ...ayer fue el desfile que también fue precioso... ...y muy, muy largo, muchas cosas ¿no? Sí, la verdad es que muy contento... ...muy contento porque... ...nos encontramos ayer un desfile del humor... ...con muchísima participación... Desde niños de pocos meses, pasando por personas de ochenta y tantos, y en las distintas categorías que celebramos, individual, pareja, grupos y, y carroza... la verdad que muy contento, ¿no? Como cómo se llenaron las calles de San Pedro de Alcántara de colorido, de alegría, de humor. Yo creo que es importante una pizquita de humor en los tiempos que corren. Y en este caso, yo de aquí quiero felicitar a los vecinos de San Pedro de Alcántara. ...porque realmente fue espectacular... ...y después fue muy reñida lo que sería la, la selección de los premiados... ...pero en este caso hay que decir que los premiados, el grupo eh, de baile... ...hay que recordar que tenían más de 100 niñas participando... ...quiere decir, que se lo han currado muchísimo... ...que ha trabajado mucho todo el mundo... Y de aquí quiero dar las gracias también a las madres y padres que han colaborado en hacer esos disfraces tan espectaculares y con tanta creatividad. Yo muy contento, muy contento de que el carnaval se esté desarrollando muy bien, sobre todo un ambiente familiar, un ambiente festivo, un ambiente... ...con mucha tranquilidad... ...y bueno, y ahora tenemos la continuación... ...pues con esta chorizada y la actuación de cuatro chirigotas... ...dos de Marbella, la nuestra de San Pedro... ...de la agrupación carnavalesca de San Pedro... ...y otra de Estepona... ...y bueno, y seguir a la semana que viene... ...con las chirigotas de Cádiz". ...huchos días por delante, así que se va a disfrutar a todo sí. el mundo... ...y gente que viene de fuera también... ...sí, ciudadano. sí, la verdad, me lo decían ayer varios comerciantes... ...y en, y en varios, varias cafeterías, nos decían eso, dice... ...San Pedro ayer por la tarde estaba llena de gente... <coughs> ...y eso es importante también, sobre todo por el hecho de... ...también generar riqueza, que al final son puestos de empleo... ...bueno, vienen también de los eh, finalistas eh, de Cádiz... ...quiero que viene el ser ¿no? ...quiero que viene. a tu... .vienen tres grupos de. .tres grupos de Cádiz, lo, lo que todavía no están. Es decir, .están definidos, pero claro. .alguien decía, bueno, ¿y por qué no los ganadores? Y es que cuando se contratan son finalistas. En este caso hemos querido que haya variedad y sobre todo de primer nivel y que mejor manera que los que están en el Teatro Falla de Cádiz vengan tres, tres de las chirigotas finalistas, yo creo que es importante. Y en este caso pues será el próximo día 29 en la Avenida Las Palmeras junto a Marqués del Duero y realmente bueno pues invitar a todos los vecinos de San Pedro y del resto del municipio a que puedan disfrutar del carnaval en San Pedro de Alcántara. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, también aquí en San Pedro, Begoña, que está aquí a pie del cañón... ...también con los compañeros y que para que todo salga perfecto... va un buen trabajo el que han realizado... ...aunque todavía quedan muchos días por delante... ...pero hoy día la chorizada, bueno, qué éxito, está aquí todo el mundo... ...y además ya acompaña, Begoña, cuéntanos un poquito... Sí. ...cómo se ha organizado esta chorizada, cuántos chorizos están en el asador... ...pues Venga, sí, no. alrededor de unos 500 más o menos se van, se van a dar... ...y la verdad es que mira la cola, espero que haya para todos... ...porque la cola es kilométrica, vamos... Sí, ...no, oh, Dice que, que, que le gustaría repetir, que la ha sabido poco. Exactamente, por lo visto dice que está muy bueno. Todavía no lo he probado, pero ya has visto a Manuela y a Sebastián que están ahí devorándolo. Bueno, verdad que quedan muchos días, como he dicho antes, ¿no? Va a venir más agrupaciones. Exactamente, y... la semana que viene y toda la semana para los niños, aquí el bulevar va, va a estar lleno de animaciones para ellos. Y bueno, todavía nos queda el fin de semana que viene, que también habrá novedades y muchas cosas para que podamos disfrutar de este carnaval. Claro, es un día para que vengan también gente de todos sitios, ¿no? Y que disfruten de ello. Porque... Eso es lo importante, que San Pedro esté lleno de gente. Gracias, a ti, guapa, igualmente. Que están por allí también, que van a cantar después. Después tenemos a una chiricotilla de San Pedro, bastante apañada, con Juan, que tampoco lo hago por aquí. Bueno, que vamos a hacer un día espectacular, ¿vale? Ya tengo aquí un niño, me faltan algunos niños todavía, yo que hay aquí hablando un poquito, así entrando en calor. Oye, y para la gente que está ahí arriba, acercarse y darnos cariño, cojones. ¡He visto! ¡He visto! ¡He visto! ¡He visto! ¡He visto! usted que esto por Que, rufrera, que no se quede en aparece mucha gente bien, puso más y vamos y no malo del cuento, a tomarse una comida, la cargo las animadas. y estamos quemados. Ya está aquí la juega, pero borró ayer. Estábamos frescos y ahora, chiquillas, estamos quemados. Con el humo que empezaba, hoy le hizo viste de quiso coma. La nada que cogí, era como un piano de cola. Tienes presente destrozado de y con no, tienes ninguna gana de nada. Y si esto se cae en la cuesta Y a una chiquilla estamos quemados ya huelgar, pero Ayer estábamos frentos y a una chiquilla estamos quemados ya está aquí a huelgar, pero uno Ayer estábamos frentos y a una chiquilla estamos quemados El sorteo lo ha tocado la chica peligroja de allí. La chica peligroja dice que no quiere cena. No, no. ¿Le va a pagar a ella? Le damos la que se lo voy a No, no, entrar? Gracias. fuera! Eh, ¿Ya me quiere cambiar Las cosas del primer año, señores. <risa> ¡Uy! No, no se puede decir que tan chilicota se coloca bien. A la, de otra, ha, la Vamos a empezar a cantar otra vez Gabriel Miguel. ¡Ya sí, el principio! ¡Por favor! Mira que hoy es igual que tú con San Pedro! No <risa> agua, agua, agua a Vendemos chapas, chapas a euro, a euro Chapas buenas, bonitas, barato mejorobado de nuestra edad. A fuego vivo, la mejor y de Marbella A euro, a euro, me la quitan de las manos Comunista, vaya por Dios Que se le ven raro el tridente y los cuernos Porque cuerno mucho saber Por los pa los no, no, independentistas Y dando importancia a que te duelecita Y que quiere que te diga A mí te duele importa bien poco Que no saca en un comparcita. Social, todo mojeado y eso que no quería que se hablara ya del pasado A casado, ninguno ha salido pues que se metan en el valle de los caídos Dame un meserito para ahora My Mama! que el propio Pablo y la comparsa y el coro para resumir con el panorama que había en esos momentos ninguno quería venir a cantar en nuestro que si buscamos guitarra buscamos bombos, buscamos menor no tenemos boca tampoco guitarra Hierbo por los que carnores a base de café. Pero no me nieguen, que ya no es... Bien? Oh. Bueno, vamos a hacer popurrí y vamos a dejar de paso a nuestros compañeros, espero que disfrutéis lo mismo que estamos disfrutando nosotros de este carnaval, el carnaval acaba de empezar ahora, aunque ya acabó el de eh, ayer, ayer, ayer acabó el de ayer, antes, ¿no? antes de ayer, es que llevamos dos días, que de arriba y para abajo, yo no soy de Cali, el popurrí para todos ustedes, Muchas gracias. Olé. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué salud es súper mal! ¡Qué salud es súper mal! ¡Olé! porque no se vola! ¡Que se viene arriba, Miguel! ¡Y se tira! <ríe> te, ¡Te mata, seguro. <ríe> ¡Para ti esto es un quinto! ¡Un eh. quinto de cuando la fórmula se le ve el muchacho! ¡Llevo años esperando a subir para arriba! ¡Es de la galleta príncipe, mi buqui! ¡Saca para ver galletas del paquete! ¡Hala, de... me equivoca! ¡Vamos a escurrir! bien, el porque ni el cuando ni tampoco el cómo, en un arrebato de guasas lo nombraron como Dios Móvil. Se puso a cantar un y se vino arriba en un paso doble, El buen rollo lo miro ahí, con el gorro es eliminado directamente en semifinal. ¡Oh, qué malae! ¡Oh, qué malae! Y en ese preciso momento terminó el concurso para los tomados, uno menos que la nave es Yo quiero verte cantar, y no solamente en carnavales, yo quiero verte cantar, y que al menos una vez a la semana, al ensayo no falte nadie, yo quiero verte cantar. es un paso doble más, que es el que llevamos cantado más, el que lo hacemos con más cariño porque siempre miramos al carnaval de una forma de futuro para los niños, es una alegría ver a los niños disfrazados, que cada vez haya más gente que se disfrace, pero necesitamos que la gente se apunte a los carnavales, que saquen grupos, que esto es una fiesta realmente, ¿vale? Por todos ustedes, por todos ellos, por mis compañeros y por mi chirigota primero. Por mí primero.